He participado en varios talleres como colaborador y esta vez he tenido la oportunidad de hacerlo como promotor del proyecto. Ha sido una experiencia apasionante. La magia que, que surge cuando la mayoría de todos los componentes van con la idea de en qué puedo ayudar. Al llegar acá,